la paz, por la democracia, tócame los cojones! Si me queréis callar me daréis un altavoz más grande Porque esta protesta no la frena ni la cárcel La solidaridad será imparable, joderos No comprará nuestra memoria ni todo vuestro dinero os llevasteis media habitación, criminales Pero olvidasteis mi corazón y mis cuerdas vocales Si hubiera pasado en Cuba, Venezuela, Corea del Norte Tendría el apoyo de todo el mundo, pero ocurre en la corte Donde un rey borracho mata elefantes Mientras familias echadas a la calle exigen que te levantes No podéis encerar un huracán Ni ocultar la realidad que convertís en infierno Vuestros fiscales no lograrán Que dejemos de luchar por un mundo nuevo Mis balas, vuestros tímpanos acarician las libretas son mis comandos No podéis matar las ansias de justicia Con un juicio injusto seguid desnudándos. Cogido como cabeza de turco para dar un susto En el punto de miras escupo sus mentiras al injusto No soportáis que grite lo que queréis ocultar Que chavales piense con esto y os un gulag. Que me organice y a la insurgencia al micro Que me solidarice con los presos políticos Ya podéis poner más música banal en la radio porque cada vez habrá más grupos revolucionarios No nos podréis detener ni encerrar a todos Y si lo hacéis solo, servirá para abrir muchos más ojos De que os sorprendéis mafiosos, es normal Que la juventud a la que pisáis, quieran escuchar la verdad Que ven en la calle jodida Y no permitan que la caja tonta le robe la vida En el reino de la tortura no tragaré la censura No son mis letras, es la dictadura que describe la dura No podéis encerrar al huracán Ni ocultar la realidad que convertís en infierno Vuestros fiscales no lograrán que dejemos de luchar por un mundo nuevo. Mis balas, vuestros tímpanos acarician. Las libretas son mis comandos. No podéis matar a asas de justicia. Con un juicio justo seguid desnudándos. La audiencia nacional es herencia del franquismo. Podéis condenarme, que seguiré siendo el mismo. Miento, tendré más argumentos y seré más peligroso para vuestro corrupto poder. Porque haré esto aquí o en Australia. Vosotros habéis sembrado miseria y recogeréis rabia, apología terrorismo son vuestros discursos, burlas al pueblo, mentiras aprovechándose de ilusos. La soga nos puso la falsa democracia, comenta sus lujos y recorta hasta las ambulancias, no soy yo quien apoya guerras imperialistas, ni quien por arruinar familias tiene cuentas millonarias en Suiza, ni quien golpea al pueblo desarmado, ni quien deja 6 millones en el paro. No soy yo quien no asesina inmigrantes ni mantengo desigualdades a mis riendo en yates. Criminales siempre os plantaré combate. No podéis esperar un huracán. La historia nos absolverá, el pueblo nos absolverá. Estáis perdidos, solo es cuestión de tiempo vuestro fin Vuestros días de gloria terminan. Mis manos vuestros tímpanos, Las Las mis cofados. No podéis matar las ansias de justicia. Con un juicio justo seguís desnudándos. Soy yo.